Hola niños, niñas, craneanos, craneanas. Hoy les quiero compartir un secretito. Un secretito para aquellos que les gusta cantar y esto se llama la colocación de la voz. De cantar, flor de Yo sé que esto lo han oído otras veces, mucha gente que le gusta cantar no sabe por qué no se oye fuerte, no se oye claro, por qué no se oye a un mismo nivel y ese secretito radica en una cosa que se llama apoyo, el apoyo no es nada más que soportar a los pulmones, voy a explicar, los pulmones están aquí a esta altura más o menos del cuerpo, pero no están colgados de la tráquea, de los bronquios, sino que... Están soportados al igual el corazón por un músculo que está aquí adentro que se llama diafragma. Y ese músculo lo que hace es sostener a los pulmones. Entre más trabajado tengas el diafragma más fuerte, más sostén, más soporte le vas a dar a los pulmones para que ejerza cierta presión a la hora de expulsar el aire para poder dar una nota. Y bueno, ¿cómo haces para poner firme el diafragma? Es fácil, como cuando aprietas el abdomen. Ahora, ¿cómo hago eso? Cantar y apretar el abdomen al mismo tiempo, con práctica. Como todo. Y cuando alguna vez aprendimos a hablar o a caminar, pues parecía algo difícil, pero conforme lo vas asimilando, lo logras y se vuelve algo común y ordinario. No creo que nadie se acuerde cuando, cuando aprendió a caminar o a hablar, ¿no? Pero así es, es algo que se va a dar naturalmente. Nada más que ahora ya, de huevoncitos, de grandes, pues lo haces consciente que tienes ese músculo y que lo tienes que aprender a usar. Como el diafragma está aquí y tienes músculos abdominales, él trabaja justo con esos músculos abdominales, por ejemplo. Al estar hablando, si yo hablo así sin apretar el diafragma, oigan como se oye el sonido. Bueno, yo por si tengo voz fuerte, soy gritoncito al hablar, pero ¿qué pasa si simplemente aprieta el abdomen? Se oye más fuerte mi voz, aunque estoy sacando la misma cantidad de aire, Simplemente apoyé, eso es el primer paso para poder colocar la voz. Yo soy malo, malo para explicar, para dar clases, pero voy a hacer mi, mi mejor esfuerzo. Yo no tomé canto o clases de, de música en una escuela, soy mitad empírico y mitad que si tome clases, pero con maestros particulares de canto que sí vi un poco de teoría, pero más que nada fue práctica. Les voy a tratar de transmitir mi conocimiento de la manera que yo sé que yo puedo. ¿Qué es eso? La, la práctica y lo que yo siento. Nuestro instrumento como cantantes no se ve, pero se siente. Entonces hay que estar bien atentos a lo que sientes, en dónde y cuándo. Me refiero a cuando haces Cierta nota expresas cierto algo, tienes que ver qué, qué sentiste cuando algo te agrada. Y cuando algo no te agrada, ¿cómo sonó? Pues igual, porque no lo vuelvas a repetir. Es así, es conocente a ti mismo y realmente yo no creo que haya mucha diferencia en lo que te vayan a dar en una clase muy teórica porque el instrumento no se ve, como les digo, se siente empezando por ahí, yo lo que les recomiendo es que hagan abdominales no hace falta que te vuelvas un estalón ahí, como cuando hacía rock que se aventaba, no, no, no pero sí, sí, sí necesitas este, fortalecer tu abdomen si quieres tener una voz potente y bien colocada porque si no, no hay cómo no hay cómo porque ahí, ahí es donde se soportan los pulmones para dar el guamazo de aire. Una buena, como se llama, columna de aire. No un ahí? No, no, no, mis niños. Hay que echarle cajeta, hay que hacer abdominales. Y bueno, ahorita, por lo pronto en este video les explico, eso es el apoyo para poder colocar la voz. Este, este primer video les quiero explicar. Mira, estaba pintando la sala <ríe> con el pico y la carlaca. <ríe> Me manché. Pero bueno, esa es la primera explicación de, para después llegar a lo que es colocar la voz. El apoyo en el diafragma. ¿Cómo vas a hacer abdominales? ¡Oh, no, echen la hueva niños! Sí, sí, a mí también me acatarra la meta. Hacer abdominales, es más, ni me gusta, pero... Pues si te gusta y quieres cantar, por ahí vamos a empezar. Motívense niños, mentalmente así se puede, abuelo que sí se puede. Concéntrense, échenles ganas, llenen los ojos a la tabla cénebra. Va por mi voz, va por mi voz y va para allá. Bueno, pues como dice el muñeco, lo bien y desperdicienlo después o algo así dicen. Nos vemos en la que sigue. Ah, denle un like por favor que de eso, de eso vive nuestro canal. Este, y a la campanita para que les les, les, les llegue el, el próximo video. Gracias. Chao.